Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa! ¡Deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad Brillan, brillan y brillan. Las luces del camión de bomberos brillan por toda la ciudad. La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube. Sube y sube. La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad. mira la manguera, Dewey! Swash Swash Swash Swash Swash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El hey, conductor ¡Lo salvo! ¡Lo salvo! El camión de bomberos ha salvado, salvado el día por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¡Mi ABC!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 Brincos en el lodo, por favor! ¡Ay, <risas>